Hola a todos, gente. Soy Fede y estoy haciendo este video de vuelta porque me colgué o fue culpa de YouTube. No sé, la cosa es que habían como 43 personas que van a participar y en aquel video habían 15. Así que les pido disculpas, Gurice. Vamos de vuelta. Suerte a todos. Ahora sí están sus nombres ahí, fíjense. Estás ahí, Joaco? Hasta el potatito lo puse que no sé si participa, pero bueno. Suerte, gente. Bueno, los ganadores son, ahora sí, AgarStyle, Carlitos Márquez, Maxi Gómez, Hybrid Theory, Tío Juaco, Hashi y Nico Cruz. El Hashi ganó dos veces, que hijo de puta. Bueno gente, ya hablé con Genso, que fue el único que le había pasado las cosas, y ya dice que le va a dar la que a quien gane. Así que se la va a dar a Hybrid Theory. Y nada gente, nos vemos en el stream de dentro de un rato.